Pero quieres dejar el móvil, no me estás haciendo ni puto caso. Ay, que si te hago caso, si te estoy haciendo una reseña en el Tinder, mira, 10 de 10, folla de puta madre. Pues todavía no hemos follado. ¿Qué quieres que ponga? ¿Que follas mal? No, no, no, déjalo, déjalo. No, en serio, ¿nadie te ha dicho que tienes un problema con el móvil en mm, serio? No. Tienes que ir a un terapeuta, pero ya. Ay, que Adrián, que no me hace falta ningún Daniel. terapeuta. ¿Que no voy a ir a ningún terapeuta? Conozco a la mejor de todas. Es una excampeona de ajedrez que se retiró y se hizo terapeuta y ahora es capaz de resolver cualquier adicción a través del ajedrez. ¿Pero <risa> qué tendrá que ver el ajedrez con la tecnología? ¡Que no voy ni loca! Lo malo es que habla ruso, pero tenéis la ventaja de que yo soy su traductor. Siente el tablero de ajedrez. Siente las figuras de ajedrez сейчас вам всё-всё равно, кроме шахматной игры. В этом моменте, только ты обманываешься, что ты обманываешься в руках. Ты реально делаешь это в руках Попов? Попова? Это не Попов. Я же вам объясняла. Попов – это мужчина. Попова – это женщина. Не ясно, что ли? Я как мужик выгляжу. Я думал, что Попов. Если вы меня менязовете Попов ещё один раз, тогда я вас заколю слоном. Понятно? Первое предупреждение. Bueno, como sea. Podemos centrarnos un momento en, en Pepa aquí presente. А ah, да, правда. Пепа. Почему вам так важно иметь мобильный телефон в руках каждый день весь день? Типа? Э? Кто тебя спрашивает, ла гран аринка Попов? Попова. Второе предупреждение. И por qué no puedes dejar el móvil? No te da vergüenza? И por qué мне va a dar vergüenza? Todo el mundo está todo el día con el móvil y a nadie le da vergüenza. Steve, ¡cabeza! Si el vicio está prehijado al móvil, si los hombres caminan la si los hombres caminan por la calle, si los hombres caminan si la si los hombres caminan por la si la si si si ¿Lida? Que la que no se pone bragas, las costuras le hacen llagas. O sea, que no existe vergüenza en la ciudad del pecado, ¿no? Sí, eso también. ¿Vidíte ti peski? Aní se propali, porque mos que aní ves смотрели на свой мобильный телефон. Los peones son los pecadores de la ciudad, o algo así. Vamos a Y le caralea. ¡Ah! Creo que lo voy pillando. Estoy muy orgulloso de ti. Hoy no has mirado el móvil en todo el día. La verdad que el ajedrez me ha cambiado la vida. Sí. Incluso me he bajado una nueva aplicación de ajedrez al móvil y estoy compitiendo en un montón de campeonatos ganando puntos hasta dinero y subo mis mejores partidas en Instagram, en MySpace, en Twitter. ¿Qué dices si MySpace no existe? Tienes que dejarlo, tienes que deshacerte de este aparato infernal, tienes que tirarlo, romperlo. La terapia lo ha empeorado todo. Maldita sea, sin capo! papa. ¡Vete ¡Ah, ah, ¡Socorro, Pepa! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido, Pepa! ¡Has tirado tu móvil! ¡Sí! ¡Has superado tu adicción! ¡Sí! <risa>